telefónica porque creo que ya está en línea Karina Loto, que es jefa de emergencia del centro de salud. Ahí queremos consultarla a ella, que viene trabajando muy fuertemente con respecto a los casos de dengue. Eh, Karina, estás en línea con nosotros. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, Carlos te saluda. Y nada, molestándote porque realmente es preocupante la situación con el dengue. Hay mucha gente que nos escucha, muchas familias. Y queríamos eh, saber cuál es la situación para poder llevarles un poco de tranquilidad. Exactamente, eso es lo más importante de todo Llevar un poco de tranquilidad a la población eh, eh, Sí hemos tenido unos casos Por arriba de lo esperado para este año uh -huh. Y desde el sistema público Estamos tratando de darle contención A todos aquellos que consultan el hospital uh -huh. Con lo que conlleva tratar de proveer la medicación y de darle la seguridad que en el momento que ellos necesitan atención, sí le vamos a dar, este e incluso cuando necesitan internación, y esperamos que no, pero existe la posibilidad de que ese dengue se convierta en dengue grave o hemorrágico uh -huh. este para poder atenderlos como corresponde. Claro, Karina, vos sabés que ahí en esa parte en la que vos nos contás que también se le da una medicación a la gente, también nos había, no, creo que una doctora del Padilla también nos había contado la misma situación que, que se lleva adelante, muchos nos han mandado mensaje que no reciben esa medicación cuando se van, que es, creo que paracetamol y repelente, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eh, nosotros acá tratamos de estar al día con lo que es el stock de paracetamol y repelente, puede suceder de que hayamos eh, tenido una demora en la entrega claro, por la claro. cantidad que se está produciendo claro. y por la cantidad de pacientes que se están viendo, pero estamos en lo posible tratando de que todas aquellas personas que consulten se les se les pueda administrar el paracetamol y uh -huh. lo que es el repelente, claro yo es lo mismo que expliqué porque a veces la gente cree que no les no le quisieron dar o que es una un tema no sé a veces hasta político, no no me dan porque no no tranquilo no debe haber Calculo que se va a ir, eh, como marcas vos, se va entregando todo y después se va reponiendo. Karina, y esta situación de, del dengue, eh, ¿qué es lo que ves vos? ¿Qué es lo que te llama la atención a la diferencia por ahí del 2020? No sé si estabas trabajando en el 2020 como sí, jefa de emergencias. Sí, sí. A diferencia de este año, ¿qué notas vos diferente en aquel momento con este año? Bueno, haciendo la de salida del 2020, el 2020 nosotros nos estábamos preparando para afrontar el COVID. Claro. Eh, en, el en ese momento nosotros no teníamos casos de COVID, pero ya estábamos alerta de una nueva epidemia que estaba a nivel mundial. Eh, este, y, y en ese contexto los habíamos tenido un aumento de casos de dengue, que también se presentaba de manera similar, este, con fiebre, altas temperaturas... Y estábamos ante una enfermedad cuando hablamos de COVID que no conocíamos y gracias a Dios, bueno, supimos pasarlo. Pero la diferencia es que es, es como... Notamos que este serotipo es como un poco más agresivo uh -huh. y ha colaborado mucho las altas temperaturas que hemos tenido estos estas últimas semanas eh, de, y con la falta de prevención por así decirlo, de parte de cada uno, de tener en nuestro fondo una incluso hasta el, este, el tallito donde le damos agua al perro, eh, que no lo cambiamos y que eso ha fomentado incluso el crecimiento de larvas, uh -huh. sumado al calor extremo que hemos tenido estos últimos estos últimos meses, sin lluvia y con sequía. Sí, eso complicó mucho más. Estamos hablando con la doctora Karina, Karina Loto, quien está contestando, bueno, algunas preguntas que tienen que ver con el dengue, porque nosotros, imagínate con la comunicación, muchísima gente contándonos que se había contagiado, que la estaban pasando muy mal. Karina, no sé, bueno, doctora, usted no sé si vio que, a diferencia por ahí de otro momento, nos contaban, era que quienes estuvieron contagiados ya de dengue, me dijeron que la segunda vez que padecieron la situación, realmente sufrieron mucho la segunda vez. Sí, es como este este estereotipo es como mucho más virulento, uh -huh. o sea es, es más agresivo contra contra nosotros, este y realmente el paciente se siente mal. Uh -huh. eh, algunos refieren que hasta el roce de las sábanas con el cuerpo les duele, uh -huh. este y es así el paciente realmente se siente mal, por más que acuda con todos los parámetros estables, eh, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, la falta de apetito, todo eso conlleva a que el estado del paciente no no sea el mejor. Uh -huh. Doctora, y también estaban comunicando de que había una una meseta, ¿Usted lo siente igual ahí desde el centro? ¿Qué cosa, perdón? Una meseta de de contagio, ¿No? Como que había parado un poco, que un, un poco de alivio con respecto a eso. En este momento, sí, uh -huh. en este momento nosotros los estamos viendo eh, en lo que es las consultas a la guardia, nosotros estamos atendiendo aproximadamente entre 400 y 500 pacientes por día en la guardia de febril del Hospital Centro de Salud. Este, y ese número, gracias a Dios, se está manteniendo lo que nos está permitiendo a nosotros acomodarnos y poder dar una respuesta a todos los pacientes. Sí, es mucha, es mucha gente, mucha gente por por día. Sí. Bueno, doctora, para aquellos sí. que nos escuchan, cuando vayan al centro se van a encontrar con usted, que hay un equipo de personas que la acompañan que deben estar trabajando full time ahí. Sí, totalmente. Mm. Sin viernes, sin sábado, sin domingo, sí. Bueno, esperemos Los que chicos, esto Los la verdad, que están, se están poniendo más, de Mucho. más. Claro, claro, claro. Ojalá que esto se vaya aliviando para también ustedes puedan tener su descanso merecido, porque también con el tema de la pandemia pasó lo mismo, ¿no? Después los médicos estuvieron trabajando muchísimo y usted como doctora también está pasando junto con su equipo la misma situación. Esperemos que el dengue nos permita eh, o el frío nos permita ir alejando el dengue, lo que sí le decimos a la población como siempre, que se siga cuidando. Sí, es muy importante todas las personas que tengan sintomatología de dengue que no se automediquen y que por favor la hidratación es un pilar fundamental para que el paciente no se descompense. Es ingesta de agua, mucha agua, mucho líquido, dos a tres litros aproximadamente por día es muy importante. Es muchísimo el agua ¿eh, que necesitan, porque claro, aparece la fiebre durante todo el día. Exactamente. Claro, aparece la fiebre que nos deshidrata y uno no se da cuenta, ya aparecen los cuadros de deshidratación, que encima si por ahí uno tiene alguna enfermedad de base, nos complica realmente complica. la salud. Claro. Realmente se complica, se sí. complica, Doctora, sí, sí. nada, agradecerles la comunicación con el EB7, eh, nuestro saludo a todo el equipo que la acompaña, eh, y sabemos Muchas que están, se están haciendo realmente un trabajo muy fuerte para, para el dengue y atendiendo a tanta gente por día. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba la doctora.